¿Qué Sí, no somos, sino con el corazón. Sobre mis amigos, Oscar Miranda, Moisés Fernández, Juntos hombres. Sintonía 100, sintonía 100.